Bienvenidos a un nuevo video de... Es comida caliente, de Kyoto. Ok, este de acá ah, sí es Yatsuhashi. A ver qué tal, a ver si lo, si lo aprecian bien. ¿No <risa> está rico? Es súper suavecito, pero no me mata. Tiene esa cosa llamada Anko. Anko es... Frijo dulce está rico. Debe ser un pozo tradicional de acá, así que vamos a ver qué más encontramos. Bueno, ahora vamos a probar el, el, el té tradicional, el matcha. Bueno, para que lo vean, aquí todo... En Nairan, en Ni Momo un sabor muy marcado, está súper de o sea, Hay Nairan, en Hay rico, y pues uh, gratis, cualquier cosa gratis. Uh, Vamos a probar los diferentes sabores y les voy a decir cuál es el que sea mejor. Les traigo el servich con esto. Este es como negrito para que lo vean a ver. No, esto es duro. Es como una galleta. Este tiene un color como matcha. Entonces, vamos a ver si tiene un sabor más amargo. Mmm. Este está rico. Pero no está, tan, no está nada dulce. A mí me gusta mucho la mancha, pero tiene un sabor bastante neutral. ¡Parsie! Este siguiente es rosadito. Presumo que tiene fresa, strawberry, maybe. Mmm eso está de uh, cortiación, okay, el nombre es Yatsuhashi uy, uh, este está delicioso, this one is delicious, ¿Este? para que lo vean bien, otra cosa? Estos son biscuits, galletas de matcha, rellenas de chocolate. vamos a probarlas, a ver qué tal. Mmm, muy rica, no sé si alcanzan a ver, no, no se alcanza a ver, pero se siente el resto de chocolate, la macha o se pum, y luego te llega el sabor dulce de chocolate blanco delicioso. Y esto es una ciudad donde van a encontrarte todo tipo de comida así, de, de lo que sea, dulces, saladas, pez. Y supremamente, ni siquiera hasta el momento no he pagado por nada. O sea, todo lo que he mostrado en el video de comida no he pagado por absolutamente nada. Vamos a ver qué más encontramos de gratis o qué más nos arriesgamos a probar. arriesgarnos con este restaurante que se ve así como rarito o sea, bien tradicional de soba, vamos a ver qué tal sabe, dijimos vamos, si, si van a estar en la ciudad tienen que no meterse al mejor restaurante sino a uno así supremamente clandestino así que ustedes digan parce donde me metí aquí venden cuerpos algo así trata no mentiras y es muy barato o sea este ramen que normalmente valdría 8 dólares, cuesta simplemente 5 dólares. Y miren eso tiene un olor supremamente bueno. Entonces, vamos a ver qué tal sabe y les cuento. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver, se ve un olor genial. Aquí más. It? Mm. It's It's Tiene un sabor muy rico, bastante ¿no? o sea, suave, no es fuerte. Mm. Ya entendí por qué le echaste pimiento así está muy rico. Tiene un sabor así, mm. quizás de, como me atrevo a decir, mm -hmm. muy de miso ramen. Entonces, más. O sea, muy recomendado de comida, aquí también se bebe esto es otro consejo de japonés aquí lo único que tienen que entender cuando vengan a japonés en estas palabras no mi jodai, que quiere decir simplemente todo lo que puedas tomar no comer, sino tomar De pedir el reto de quien come la el aquí más picante a ver qué a ver, a ver qué le como le okay. think, eh, Each cada uno tiene que hacer el se llama ruleta rusa pero en lugar de pegarnos so un tiro en la cabeza cada uno va a elegir un taco de aquí, que es una de estas bolas. Y una de esas está súper picante. A ver quién pierde. Go ahead. Ok, esto ya un chop Bueno, y todavía más. ¿Tobias Gareth? ¿Qué tal este juego? Los alemanes no pueden con el picante. Parte está llorando. Para cerrar el tour de comida de hoy, vamos a terminar el día con un ramencito. Se ve súper rico y la verdad no está tan caro. Ahorita vamos a ir al mejor Starbucks, al Starbucks que no parece un Starbucks, supuestamente tiene la mejor decoración y sí es así supremamente distinto a los demás, así que vamos a ver qué tal. Ahí está la señora. Wow. La tienda, o sea, lo primero es que la puerta es deslizable entonces vamos a ver qué tal wow. así como una casita Se parece me siento como en las casitas de, de, la del, de las de hobby mm. vamos a ver qué tal están los menús Hi. Primera diferencia, todo el sitio está supremamente decorado y está grandísimo, como ¿no pueden ver, o sea, se extiende muchísimo y hay dos lugares para pedir cafés. Vamos a la parte de arriba, a ver ¿qué tal? Bueno, a ver este salón a ver qué podemos encontrar. A ver. Wow. Tiene un estilo supremamente japonés, pero está lleno. Aquí no nos podemos sentar. Aquí tampoco. Como pueden ver, es un sitio bastante cotizado. Entonces, enfocémonos. Llegamos al otro salón. Aquí uno sí se puede sentar. Pero está pues en su gran mayoría lleno. Ya ven, se pueden quitar ahí sus medias suavecito. Disfrutando un cafecito. Sentaditos. Súper cómodo. Y pues no solo la decoración sino ya la forma, el estilo de cómo ya es todo donde tú te sientas disfrutas de tu cafecito y suave a el estilo japonés Bueno aquí está el matcha, la puchino, el el ice coffee, un um, café americano y tu que Chocolatito caliente. Chocolate, O sea, pueden ver que aquí pedimos de todo para ver qué tal sabe cada cosa. First reaction. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Sabe igual que todos los otros Starbucks. ¿Sabe igual que todos los otros Starbucks? ¿Pero qué tal se siente? Se siente más. especial. Más especial. No viene de mí, ya sabes. Ok, déjame ver. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal el sabor? Muy bien. ¿Muy rico? Pat. Te you más especial but, um, porque but just estás is like cappuccino. Uh, ¿qué tal? I, I didn't try it yet. So but try. I, I, can, I say that like, it, well, it didn't worth it. Why not? Why not? No que it's no valió like la pena. 500 yen. But it, for you But bro is because Es que Starbucks no te vende el café sino te vende una experiencia. Starbucks doesn't sell coffee, it sells experience. How does it taste? <laughs> It's Qué tal, rico, delicious. Okay. Taste like stupidity. Es el que ¿no? Bueno, up to you. So bueno, ahí tiene sus... super... tienen cada uno de sus veredictos, pero la verdad yo siento que es una experiencia que vale la pena, o sea, decir que es pues el mejor Starbucks. Pues fue un video corto y aquí los dejo. Y bueno, yeah. espero les haya gustado. el o sea, hay un video corto. Ah, ahorita les paso ahí un rap video sí, por ¿no? ¿no? todo el lugar. ¿no? Porque vean, ¿no? porque, ¿no? porque en serio es. ¿no? Increíble. ¿no? Y ¿no? nada, ¿no? o sea, sé ¿no? que mucha ¿no? gente tiene ¿no? muchas críticas de esta pero digamos, aunque sea una vez en la vida sí. hay que probarlo. Sí. Así sí. Que, sí. ¿no? <risa> Salud. Espero les haya gustado. Dale like, suscríbete y no te olvides de eh, seguirme en todas las redes sociales. Así que, chao.